Estamos hablando de diferentes estructuras para una presentación. Una posibilidad que todavía no hemos abordado es estructurar una presentación como una historia, aunque de esto hablaremos con más detalle más adelante. Por ejemplo, utilizando la estructura clásica o típica de una historia de planteamiento, nudo y desenlace. Podríamos estructurar una presentación así, pero no parece una opción fácil. Igual algún tipo de presentación con algún propósito como pueda ser informar o educar quizá no se adapte bien a este formato, a esta estructura. Una posibilidad a la que siempre podemos recurrir y debemos hacerlo es insertar pequeñas historias a lo largo de la presentación y otra empezar con una historia. Esta idea es muy interesante, de hecho ya la hemos visto, porque si recuerdas un método de planificación, el método BPP, más allá de la lista de viñetas, este método propone Planificar una presentación con una estructura que va a quedar siempre igual pero es muy efectiva cuando el propósito es persuadir y esta estructura empieza con una historia. Te recuerdo que en el método BPP nuestras presentaciones van a resultar primero en una parte inicial que tiene una historia, una historia en la que vamos a apelar a las emociones de la audiencia. Una estructura en cinco partes vamos a decir primero el contexto en el que estamos situados luego cuál es el papel de la audiencia en todo esto o sea si realmente si les importa en algo lo que yo voy a contar por supuesto que sí siempre cómo son las cosas ahora o sea el punto de partida el punto a que tiene la audiencia lo que saben y lo que no saben antes de la presentación lo que piensan etcétera. luego a dónde queremos llevarles el punto b el punto de destino qué es lo que queremos que piensen qué es lo que queremos que hagan y sobre todo, esta parte inicial tiene una llamada a la acción, nuestra historia inicial termina en una llamada a la acción. Informaros sobre este tema, tened en cuenta que hay cinco posibilidades para, comprad este producto, la llamada a la acción. Pero eso es la primera parte, en esta estructura, la segunda parte consiste en apelar a la razón, Aquí, en la parte central de la presentación, es cuando vamos a sacar datos, testimonios, estadísticas, expertos, demostraciones, apelar a la razón. Y además de una forma estructurada, con puntos clave, los más importantes, dos o tres, no muchos más, y luego vamos a desarrollar y explicar esos puntos clave y luego vamos a dar detalles de esas explicaciones de los puntos clave. Con lo cual es una estructura compleja pero efectiva. Y en esta propuesta vamos a terminar la parte final de la presentación con un resumen de lo contado y recordar de nuevo la llamada a la acción. Comprad el producto. Recordar la llamada a la acción. Es la forma de acabar. Es una propuesta de estructura que es muy interesante cuando el propósito es persuadir. Voy a finalizar este vídeo hablando de la estructura de las grandes presentaciones, la que usan los grandes presentadores, los grandes oradores. Porque Nancy Duarte, una experta consultora en presentaciones, se hizo hace tiempo esta pregunta, dijo, ¿hay una estructura secreta en los grandes discursos de la historia? Porque muchos de estos discursos parece que no tienen estructura. Desde luego no es la de introducción, desarrollo, resumen y conclusiones. ¿Qué estructura puede ser? Es Una estructura oculta que igual se puede estudiar y analizar. Bueno, Nancy Duarte estudió grandes discursos del mundo anglosajón, de políticos, de Martin Luther King, de grandes vendedores como Steve Jobs y llegó a una conclusión y es que esos grandes discursos, esas grandes presentaciones sí que tienen una estructura y esa estructura tiene una forma y la forma es esta, Una forma curiosa que voy a tratar de explicarte. Dicen Nancy Duarte que estas presentaciones se basan en la estructura de contraste y están continuamente saltando entre dos estados. Dos estados diferentes, dos estados contrastados. Y esos dos estados son lo que es abajo y lo que podría ser arriba. Es decir, primero lo que es, lo que hay, cómo son las cosas, y luego lo que podemos soñar, lo que podría ser, ¿eh? la experiencia que podríais tener si compráis este teléfono móvil, o lo que podría pasar si supierais más de lo que es, lo que podría ser y dice que estos discursos están saltando entre estas dos posibilidades y esa es la estructura de una presentación de este tipo. El eje horizontal es el tiempo, es decir, que esa forma serpenteante se refiere a cómo se va saltando a lo largo del tiempo a medida que transcurre la presentación. Fíjate que el comienzo empieza con lo que es, cómo son ahora las cosas, luego en el desarrollo se va saltando lo que es, lo que podría ser, lo que es, lo que podría ser y se finaliza con lo que podría ser, recordando ese mundo maravilloso al que queremos todos aspirar. Estas presentaciones incluyen también un momento estrella. Ahí puedes ver la estrella, un momento que la audiencia va especialmente a recordar. Algo especial, un punto de ruptura, algo para que recuerden. Y dice que muchas grandes presentaciones tienen este momento estrella. Esto coincide, curiosamente, con lo que acabo de contar sobre el método BBP y esa estructura para persuadir, porque en el fondo es lo mismo. Nosotros vamos a llevar a la audiencia desde un punto A hasta un punto B. Vamos a empezar con lo que hay, luego lo que podría ser y cómo hacemos ese gran salto final hacia lo que podría ser para terminar, con la llamada a la acción. Si compráis mi producto, seréis felices, algo así. Bueno pues esta es la estructura de las grandes presentaciones. Ella ha analizado varios ejemplos que te voy a mostrar a continuación. El primero es una presentación comercial cuyo objetivo es persuadir de que la gente compre unos productos y es la presentación que hizo Steve Jobs en el año 2007 del iPhone. Bueno pues esta presentación que la puedes ver está disponible en internet sigue también esta estructura. ¿Cómo empezó él? empezó con lo que es, es decir, ¿cómo son los productos actuales? Pues Apple tiene estos productos, tiene un iPod, tiene unos ordenadores portátiles y enseguida salta a lo que podría ser y dice te vamos a presentar tres productos revolucionarios que en realidad es uno solo, el iPhone y salta continuamente entre estas dos posibilidades a lo largo de la presentación recuerda cómo son los teléfonos ahora, lo que hace este nuevo, cómo son los otros, lo que hace este ¿Cómo eran los productos antiguamente? como son ahora? Hace ese salto y tiene un momento estrella, que es a los 15 minutos de iniciar la presentación, cuando por primera vez enseña el teléfono y le enciende. Y bueno, salen los aplausos de los fans, es el momento especial, el momento estrella. Bueno, puedes pensar, claro, esto es una presentación comercial, se trata de persuadir, es fácil que se ajuste a este formato, ¿no? Lo que podría ser ese mundo maravilloso si compran mi producto. Bueno, pero en Nancy Arte ha analizado todo tipo de presentaciones. Por ejemplo, esta de Benjamin Zander, que puedes consultar en internet y que te recomiendo verla, que es muy divertida, e interesante. Benjamin Zander es director de orquesta de la Filarmónica de Boston. Y en esta presentación tenía un objetivo claro, dijo no saldré de aquí hasta que todos y cada uno de vosotros améis la música clásica. Bueno, pues analizando la presentación también sigue esta estructura. ¿Cómo empieza? ¿Lo que es? ¿Y qué es lo que hay? Hay gente en la audiencia que pasa totalmente de la música clásica. Que para ello la música clásica, como dice él, es como el, el humo de tabaco de los demás. Pasan de él. Bueno, pues lo que es. Y hace un salto. Puedes amar la música clásica, lo que podría ser, es su objetivo, cómo quiere que acabe la audiencia. Y al principio de la presentación les enseña, toca alguna pieza en el piano, les dice cómo hay que escucharlo, o sea que es también informativa, les enseña cómo amar, cómo entender la música clásica. Tiene un momento estrella, en un punto de la presentación toca una pieza de Chopin, triste y le dice a la audiencia que cierre los ojos y piense en un ser querido que hayan perdido y claro muchos en ese momento se dan cuenta de que la música les está diciendo algo ¿no? tiene una tiene un impacto emocional bueno de alguna forma lo consigue claramente y termina con una llamada a la acción bueno pues sigue también esta estructura y es un tipo de presentación diferente pero claro puedes pensar es que mis presentaciones van a ser meramente informativas. No sé, una clase, una formación, voy a hablar de un producto, a los compañeros, de cómo va desarrollándose un proyecto. Bueno, pues también se pueden analizar este tipo de presentaciones y Nancy Duarte se ha dado cuenta que también muchas veces siguen esta estructura. Por ejemplo, ha analizado una clase de universidad sobre la ley de la gravedad anda que es un tema árido y difícil bueno pero no una clase cualquiera ha analizado una clase grabada hace más de 50 años de Richard Feynman Richard Feynman fue un físico estadounidense premio nobel y que era conocido porque sus clases magistrales eran increíbles estaban abarrotadas pero abarrotadas totalmente hasta los pasillos de gente escuchando que eran sus alumnos y alumnos de otras carreras de otros estudios que iban a escucharle porque era increíble como lo contaba bueno pues una clase de un gran orador, como puede ser Richard Feynman, también sigue esta estructura. Pero en este caso, claro, es muy difícil saltar entre lo que es y lo que puede ser. Porque primero hay que informar mucho sobre lo que hay. Y luego ya podemos hablar de lo que puede ser, igual cinco clases más adelante. Bueno, pues efectivamente, las clases de Richard Feynman hacían este salto, pero entre dos estados, que es la teoría, los datos, las matemáticas, los detalles y el contexto y la historia. El contexto para la audiencia y la historia de cómo se había concebido la gravedad a lo largo de los siglos. Es decir, algo específico, denso, teórico, complicado y otro algo más ameno, más cercano a la audiencia. Bueno, pues ese salto también es muy efectivo y eran unas clases muy efectivas. Estaban abarrotadas de gente escuchando. Claro, si te fijas, en esta estructura no se puede empezar por lo árido, por los datos, por las matemáticas. Richard Feynman empezaba por el contexto, por la historia y terminaba de la misma forma. Fíjate que coincide con lo que hemos contado de que una presentación clásica con introducción, desarrollo y conclusiones tiene que empezar por lo general, luego los detalles y luego otra vez volver a lo general. Las clases de Richard Feynman eran así y él saltaba continuamente entre los dos estados. Por ejemplo, se paraba y hacía una pregunta a la audiencia, una pregunta retórica porque no esperaba contestación, sobre la percepción para la audiencia de la gravedad. ¿Te has fijado que cuando coges un objeto muy pesado? Bueno, pues se contestaba él mismo yendo a los datos, a las matemáticas y estaba continuamente haciendo ese salto. Bueno, la idea que te quiero transmitir es que estructura es variedad y es contraste y lo podemos hacer de muchísimas formas. Seguro que se te ocurre una muy efectiva para tu próxima presentación.